Solar. A mi pueblo dice el Señor Habla En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Cada vez que somos convocados por el Espíritu para celebrar el misterio del Hijo y sentarnos en la mesa de la vida del Padre, como Iglesia nos rejuvenecemos. Vamos a preparar el corazón para esta fiesta y lo vamos a hacer de la mejor manera, dando gracias al Señor por tanto bien recibido y pidiendo con humildad por nuestros pecados.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 por los siglos de los siglos, Amen. lectura del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea? de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezarán los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú, Tú has, has sido, sido nuestro refugio, refugio, refugio Señor. Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelvan seres humanos, porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó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 para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, sí, señor. señor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida, que descienda ante nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú has, Tú has sido, sido nuestro refugio, refugio Señor. Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Te lo envío como si fuera una parte de mi mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre mientras estoy prisionero a causa del Evangelio pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante a fin de que le recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Si es tan querido para mí, cuánto más lo será para ti, que estás unido a Él por lazos humanos y en el Señor. Por eso, si me consideras un amigo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío y él, dándose vuelta, les dijo, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo, este comenzó a edificar y no pudo terminar». ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerarse con 10.000 hombres, puede enfrentar al que, al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús. El hecho de haber sido creado imagen y semejanza de Dios pone al hombre en una situación muy especial en el mundo. El hombre es el que se asombra por el misterio mismo de Dios, es el que se pregunta por la realidad de las cosas y desde su libertad responde a las invitaciones que le hace el mismo Dios. Por esta especial condición del hombre, Jesús, cuando se refiere a él y lo invita a seguirlo, es decir, cuando lo invita a formar parte del proyecto de Dios, a diferencia del resto de la creación, al hombre le exige eh, una decisión que le va, lo va a obligar a revisar su escala de valores. Y aquí Jesús, en el texto que acabamos de leer, no está pidiéndole que dejen el pecado. Aquí no se trata de abandonar la oscuridad para venir a la luz. Aquí se trata de empezar a ordenar las cosas que son buenas en sí mismo, qué más bueno que una madre, que un padre, que unos hijos, que unos hermanos. Incluso esas cosas buenas necesitan, en esta nueva alianza que Jesús propone, tener un lugar y la referencia que le va a dar valor a cada una de esas cosas es si facilita o no la amistad con Jesús. Por eso, justamente, puede ser que algo bueno como es la familia o el trabajo o la diversión, cosas legítimas tienen que ser permanentemente examinadas y discernidas si realmente me acercan o obstaculizan mi relación con el señor eh, el señor como lo dijo en los domingos uno de los domingos pasados, nos invita a una tarea ardua, la puerta es estrecha, había dicho, y hoy nos dice, el que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Esto significa que muchas veces tendremos que pasar por situaciones dolorosas, por decisiones dolorosas, pero que justamente son el precio de nuestra libertad para seguir al Señor. Ojalá, ojalá que la palabra de Dios este mes de septiembre es el mes de la palabra de Dios. La palabra de Dios, meditada, reflexionada e incorporada a nuestra vida, nos muestre con claridad el camino y nos haga fuerte para poder eh, elegir lo que más nos conduce al Señor y fundamentalmente hacernos discípulos, testigos de esa buena noticia que quiere llegar a través nuestro a todos los hombres. Que así sea.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 que nuestra vida sea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 Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor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 Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de, de que, que entres en mi casa, pero, pero una, una palabra, palabra tuya bastará para, para, para sanarme. sanarme. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.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 El que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe. Oremos. Señor nuestro, que alimentas y vivificas a tus fieles con tu palabra y con el, los sacramentos del cielo, concédenos a aprovechar de tal manera estos dones de tu amado Hijo, que merezcamos participar siempre de su vida divina. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios... Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma canta el amor de Dios y mi espíritu al Salvador.